Con la Constitución de Montecristi nace la economía popular y solidaria y se amplían los mecanismos de participación política. Buscando siempre el buen vivir de los ecuatorianos.